Sí, que oh, le tiré veneno. Me le tiro veneno. Hay que dejarlo ahí al subir la escalera, ¿no? Oh, murió, murió, cagó. Cuidado, sale, cuidado, tiene una dinamita. ¡Me mataste! ¡Me mataste, coche tu, madre Me estoy quemando <risa> <risa> ¡Me mataste, weón! <mar>. ¿Pero te dije? <risa> <risa> Tú te puedes colocar debajo de la dinamita, güey. Dale, <risa> dale. Bueno, lo que agradezco es que todavía, te, todavía tengo, tengo la cuestión del veneno, bro. ¿Y tus barras completas? Sí, pues mis barras completas, ¿no? Sí. Es como si no hubiera pasado nada.